Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otra clase en 5 minutos. En este caso es una sinopsis de la segunda clase de Planning que estoy dando en Animal y que tiene que ver con racionalidad. Es una continuación de la clase anterior. La idea que quiero comunicarles en esta clase tiene que ver con el Sistema 1. Y dice así, la medida del éxito del Sistema 1 es la coherencia de la historia que se ocupa en crear. La cantidad y la cualidad de los datos en los que la historia se basa son en gran parte irrelevantes. Dicho en otras palabras, cuando la información es escasa, cosa que comúnmente ocurre, el sistema 1 opera como una máquina de saltar a las conclusiones. Esta es una idea realmente importante en el mundo de la publicidad y la comunicación, y voy a tratar de ilustrarla con un ejemplo. En la clase hablamos de heurísticos. Los heurísticos son los atajos que tomamos. El problema de los heurísticos es que muchas veces conducen a sesgos, que son errores sistemáticos. En la clase hablamos de los cinco sesgos más comunes y ahora por un tema de tiempo solo voy a poder concentrarme en el primero, que se llama framing. Framing quiere decir encuadre. Supongan que yo les muestro este billete de 5.000 colores y les pregunto ¿qué pueden comprar con este billete? Bueno, todos ustedes me van a dar una respuesta relativamente común, un combo de comida rápida, unas cuantas cervezas. Pero si después les muestro este billete y les digo, y ahora con este que pueden comprar, me van a ver con cara extraña y me van a decir, pero si esos dos billetes son iguales. Compran lo mismo. Y la pregunta que se hacen los psicólogos es, ¿están seguros? En un estudio que se condujo en la Universidad de Harvard, un grupo de estudiantes recibió un vale de 25 dólares como pago por su participación en una investigación. Ellos podían usar ese vale en la tienda de la universidad como quisieran y el dinero que les sobrara les sería enviado a su casa por correo. El truco aquí es que los grupos, el grupo estaba dividido en dos. A un grupo de estudiantes se le dijo que el dinero era parte de un bono que recibían, es decir, un dinero extra, mientras que a otro se le dijo que el dinero era un rebate, es decir, un reembolso de dinero que ellos ya habían gastado. Lo que ocurrió cuando se pusieron los psicólogos a medir cuánta plata gastaban en la tienda de la universidad es que aquel grupo al que se le dijo que era un rebate, que era un reembolso, gastó muy poca plata en la tienda y ahorró casi toda, Mientras que el grupo que se le dijo que era un bono, gastó casi toda y ahorró muy poco. Y esta diferencia es la que llama la atención, porque el dinero es dinero. ¿sí? Es lo que ustedes me dijeron al principio. Con 5.000 colones no importa de dónde vengan, yo puedo comprar cualquier cosa. Pues resulta que no. Y eso obedece a un fenómeno que en economía conductual se conoce como contabilidad mental. La contabilidad mental quiere decir que cuando yo tengo un dinero que viene del salario, le doy una importancia grande... Si viene, por ejemplo, de un bono de una importancia más pequeña o si es un imprevisto, todavía más pequeña. ¿Sí? Y esto lo que quiere decir es que dependiendo del origen, que es el frame, el encuadre, del dinero, el uso que le doy varía significativamente. Esto es una labor del sistema 1 completo, porque construye una historia coherente alrededor del origen del dinero y le da significado al gasto que le damos. Es como el dinero que nos ganamos en el casino, que mucha gente asume, por ejemplo... Que si se gana dinero en el casino es un dinero que se tiene que malgastar porque no es un dinero que nace del esfuerzo. Cuando la, la realidad, lo racional es que dinero es dinero, no importa de dónde venga. Entonces aquí como vemos, esto que parece tan lógico y tan evidente, no es real. El dinero no siempre es igual. Una cita del libro de Thomas Gilovich que me encanta, dice los reembolsos llevan a la gente en viajes al banco, los bonos llevan a la gente en viajes a las Bahamas. Este es el ejemplo que quería compartir con ustedes. Ahora, ¿la reflexión cuál es? Bueno, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué implicaciones tiene esto para un planner? Y la implicación principal es que las decisiones producto de mensajes publicitarios las toma el sistema 1. El sistema 1 es el que le da coherencia a los mensajes que recibimos en pautas publicitarias, en vallas, en comerciales de televisión, etcétera. Y somos tan vulnerables ante los mandatos de este Sistema 1 que no nos queda más remedio que entender cómo opera y diseñar mensajes específicamente para él. Ahora, esta es la parte clave de, de la teoría que hemos estado realizando en estas dos clases. Diseñar mensajes específicamente para el Sistema 1 tiene que ver con la idea de creatividad. Porque la creatividad es la que nos permite construir frames que sean relevantes, ayudar en los atajos que permiten a la gente tomar decisiones rápido, es decir, Ayudamos a la gente a procesar mensajes y a modificar actitudes y a tomar decisiones en la dirección en la que nosotros queremos. Y eso es muy importante si nosotros queremos hacer comunicación efectiva. Esa es la reflexión que quería compartir con ustedes muy brevemente, en cinco minutos. Como siempre pueden ver más de esto en el blog ramirocaso.com. Eh, así que bueno, muchas gracias por escuchar y nos seguimos viendo.